¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, esto sí me pareció importante, por eso lo, se los traigo, porque es una actualización que salió hoy. Y bueno, nada, eh, como ya está actualizada y mmm, traducida, se los, quiero, se los quiero traer. Es una noticia que tiene que ver con el juego, con el, What, con el World of Tanks que va a pasar a sistemas operativos de 64 bits y requisitos de sistema para la actualización con lo cual si tienes una de 32 bits, 32 bits, ya te digo que no vas a poder hacer eh, más nada no vas a poder jugar nunca más al bot, estás condenado al infierno básicamente Comandantes comandante World of Time avanzando y evolucionando al igual que el software y el hardware el progreso técnico global con el trabajo duro de todo el equipo nos ayuda a mejorar los elementos visuales del juego y a añadir modos y eventos nuevos. Al mismo tiempo trabajamos pensando en los jugadores que usan computadoras más viejas. Queremos eh, que Watt esté al alcance de tantos jugadores como sea posible. Sin embargo, el hecho de garantizar el funcionamiento en software desactualizado puede ser un verdadero problema para el desarrollo del juego. Por eso, sí, porque no tienen ganas de actualizar, porque no tienen ganas de, de, de, de hacer que el juego pese menos, boludo. Cada vez pesa más, le tiran más porquería. Por ese motivo, desde la actualización del 22 de septiembre del 22, eh, poco a poco dejaremos de brindarle soporte a los sistemas operativos de 32 bits. Junto con eso, actualizaremos eh, los requisitos mínimos en función de la memoria RAM, además de los requisitos recomendados y los Ultra. Después del 22 de septiembre del 22, ya no será posible para nosotros garantizar el funcionamiento y estabilidad del cliente a los jugadores que utilicen sistemas operativos de 32 bits y proveerle soporte técnico. Entonces... Lo que te dicen básicamente es que no vas a poder jugar traducido, ¿no? No vas a poder jugar eh, con 32 bits en tu PC. También incluiremos una lista de requisitos mínimos de sistema más detallada para computadores de escritorio y laptops. Bueno, te dice que tenés que tener un sistema operativo mínimo de 7, 8, 8.1, 10 de 64 bits eh, en PC. Y en laptop... Eh, Windows 7, 8, lo mismo. Exactamente igual. CPU. El procesador tenés que tener un Intel Pentium E2180 o un Atron 64X2 4200 más. Eh, lo que tiene que ver eso, fíjense ustedes, más o menos, googleen y fíjense si van a poder jugar o no. Básicamente. Depende de lo que tenga cada uno. Eh, lo que es placa de video, una GeForce 8600. Esta es una placa, una placa re vieja, yo la tenía. Pero la compré, era en el 2000 y sí, 2000 y pico 2012 por ahí el año del orto o sea que es una placa vieja dentro de todo eh, no te, o sea no te estás matando por acá te van a matar más que nada por estos lados y por el tema de la ram eh, y si no una ATI Radion HD 4550 esta es la que las que vienen si no me recuerdo son las que vienen ya predeterminadas con la, con la con la con el CPU pero no estoy seguro las 4550 no estoy seguro pero no creo que sea mucho tampoco, lo que sí, bueno, 3GB de RAM, eso sí ya te va a pedir, así que si tenés uno o dos, estás en el horno, olvídate de seguir jugando al Watt como si fuera Minecraft, quieren subir la calidad y eh, a comerla, básicamente. Espacio libre en el disco, esto lo, lo escuché hoy a Vargara que se sorprendía cuando decía la noticia de que 70GB, boludo, y es verdad, y se fijó él que lo tiene en HD y pesa 61GB, si no mal te acuerdo que dijo, Así que, nada, 70 GB, boludo, pero no, es, el, es el... Es un juego zarpado, boludo. 70 GB pesan los juegos más, más... Bueno, sí, algunos pesan 100 igual, 120. Pero son los más top. Sí, para mí tendrían que optimizarlo, realmente. El juego no debería pesar esto. No creo, que, no creo que tenga que pesar esto, pero ni de casualidad. Para mí esto se llama mala optimización del juego. ¿Entendés? Como... Muchas veces te va a pasar que estás en un quilombo porque hay muchos tanques y muchos tiros y mucho no sé qué. Entonces se te va a empezar a ralentizar un poco el CPU y demás y como que va a ir un poquito más despacio. Eh, pero eso para mí es mala optimización, boludo. O sea, concuerdo con lo que dice Vargana. Justamente, no sé, hoy concordamos, concordamos en todo. Pero igualmente es algo que yo vengo diciendo y vengo luchando a un montón, de que optimicen el juego. No, no lo hicieron nunca, boludo. Eh, y el ejemplo más claro, más claro, a mí me pasaba mucho cuando jugaba en línea de frente línea de frente en el mapa de nieve era insoportable, boludo, era insoportable me andaba, 8, me andaba con pin de 8, más o menos eh, así que, no, era un desastre, la verdad, no, no, nunca lo optimizaron y, no y realmente dudo que lo vayan a hacer no lo hicieron nunca, tampoco lo van a hacer ahora bueno, en la, si juegas de una laptop, eh, 4GB de RAM, 70GB de espacio en el disco duro, así que algunos ya vayan comprándose, si no lo tienen, vayan comprándose un disco externo como para soportar todo esto, y bueno, 200 internet, eso no existe. Eh, ¿Por qué van a dejar de brindar soporte a los sistemas de 32 bits? Debido a una serie de restricciones de diseño. Los sistemas operativos de 32 no pueden dedicar más de 2GB de RAM a cada programa, o sea, es una cagada. World tiene muchísimo contenido, vehículos, mapas, eventos, modos y encima de eso no está optimizado Además ya de todo eso sí es verdad, pero además no está optimizado, que es el gran problema para mí eh, Porque encima muchos eventos comparten mapas, o sea, hacen lo mismo, nada más que cortan una parte del mapa Le ponen una ambientación distinta, las luces y, y sale por lo que los sistemas operativos de 32 bits ya no ofrecen las características adecuadas para poder usarlo y su rendimiento en ellos es menos estable. Además, las restricciones de la memoria RAM limitan nuestras opciones a la hora de desarrollar nuevos elementos y los fabricantes de tarjetas de video dejaron de brindar soporte a estos sistemas operativos hace más de dos años. Eh, ¿Por qué decidieron aumentar los requisitos de la RAM? Los requisitos de la RAM, además de no, de no dar más soporte a los sistemas operativos de 32 bits. El requisito mínimo de 32 de RAM actual es de 2 GB. Está determinado por las restricciones de los sistemas de 32 bits, no por lo que realmente necesita el juego. En realidad son más altos, para modos como línea de frente por ejemplo, por eso con 3 GB en computadoras de escritorio y 4 y te digo que con 3 estás ahí cagando, porque ni siquiera es lo que requiere. En todo caso tendrías que darle bastante bola a la GPU y al procesador, en lo que es línea de frente. ¿Por qué? Porque no está optimizado. Eh, y 4 GB en laptop. Ya disminuyen las probabilidades de tener problemas eh, por RAM insuficiente. Siempre y cuando cumplan con los otros requisitos mínimos. Acá está. Y usen el sistema operativo de 64 eh, bits. ¿Por qué decidieron detallar más los requisitos mínimos en World of Tanks del sistema? Los nuevos requisitos mínimos de RAM dependen del tipo de computadora que usen, laptop o escritorio. Incluimos distintas configuraciones posibles según el fabricante del CPU Intel o AMD y el GPU NVIDIA o AMD para que todos los jugadores puedan saber si sus sistemas son lo suficientemente adecuados como para ejecutar Wotov. Eh, tomamos esta difícil decisión basados en la lógica, sin embargo sabemos que al no brindar soporte a los sistemas de 32 bits, aunque sea poco, algunos jugadores podrían tener problemas. ¿Podrían tener problemas? No, no van a poder jugar. Es por eso que queremos contarles las novedades, ya te digo, cuando vos instalas un juego que es de, de, de 32 bits en uno de 64, lo podés jugar, podés llegar a tener algún quilombo. Ahora, si vos Solamente pedís 64 bits y vos tenés 32 bits. Ya te digo que no lo podés jugar, salvo alguna excepción, excepción muy muy rara, pero por lo general, digo porque quise instalar muchos juegos de 30, eh, en su momento de 64 y no me andaban porque tenía 32. Así que no te va a andar, salvo que tengas un orto tremendo. Esperamos que todos los jugadores afectados por estos cambios tengan suficiente eh, tiempo para tomar las medidas necesarias para mejorar el sistema de 64 bits o instalar más RAM para seguir jugando World War of Tanks. Seguiremos, bla, bla, bla. Así que bueno, amigos, básicamente el juego se caga en si <risa> los desarrolladores se, se cagan en si podés comprar o no. Te dicen, bueno, en septiembre, ¿cuándo es? En septiembre, ¿no? Eh, dijimos, en el 22 de septiembre. Así que si hasta el 22 de septiembre no pudiste actualizar tu compu, nos vemos en Disney. Dice. Besos, cuídense y que les sea leve. Chau, chau.